Vamos ahora a otro tipo de arte y es que tenemos unos cuadros muy bonitos y un moda también que tenemos hablado una firma que han creado dos chicas maravillosas, trabajadoras y bueno, muy creativas. Pues se han creado eh, por los nombres de ellas han creado la firma que se llama pues Lala y Coles, aunque hemos hablado con Chris y con Nancy. Vamos a hablar cada una de ellas porque eh, Nancy, por ejemplo, ya la conocía y ella pues crea unos cuadros, esculturas maravillosas con Varosky, pero con una paciencia porque pone una piedrecita una por una y empieza que tiene, bueno, pues cientos y cientos de, de piedrecitas de Varosky, de cristales de Varosky y que bueno, hemos estado en su nuevo boutique artística, en su nuevo centro. Eh, y que está en eh, Monteviarri y hemos visitado, la verdad es que te dan ganas de ponértelo todo, de las gafas los complementos, te dan ganas de verdad de salir de allí, pues con todo puesto porque es una maravilla y ahora que también la moda, pues también tenemos que estar cómodas, pues incluso zapatillas de deporte, con estos cristales de Baroski va una, aunque sea una gala de lujo, bueno pues sí porque son muy bonitos, yo le deseo mucha suerte porque están empezando con este proyecto y bueno, yo creo que sí, porque ya sabes que ella también que ellos van a enfocar a internet y en internet hoy día pues se vende todo así que yo creo que van a tener también suerte y tiene su tienda para que la gente la visite y es mejor ver las cosas tocarla, probándola, ¿verdad? yo soy de ir a la calle y de visitar las tiendas ¿eh? más que de hacer compras online porque lo que se ve, ¿no? Y se lo como Santo Tomás con el de la llaga pues exacto, vamos a felicitarla directamente y hablar con ellas La boutique del Arte se encuentra en Monteviar y hemos descubierto una tienda única que no he visto nunca antes y es muy de Marbella esta tienda, muy del glamour, es una tienda muy especial para personas con gustos exquisitos y bueno vamos a hablar con las artistas, bueno nos falta una socia, nos falta la mitad de la, de, de la tienda que, bueno, pero vamos a, hablar, vamos a hablar con ella que ya la conocíamos antes, es una gran artista y que siempre nos ha deslumbrado por sus obras el brillo que hay en ella bueno pues vamos a hablar con Nancy Lada que es también su nombre artístico y que nos habla de este nuevo proyecto aunque ya lleva trabajando muchos años lo llevábamos en la sangre crear arte y bueno pues le doy también la enhorabuena hace unos días que inauguraste no pude venir se me pasó el día sí. pero hoy estoy aquí y te doy la enhorabuena y te felicito por ello y a tu socia que no está pero que también hablaremos sí. otro con ella, gracias, ¿no? gracias. Bueno, cuéntame cómo ha surgido este proyecto. Um, bueno, yo muchas veces yo quiero abrir una galería, una showroom con, con mi trabajo y yo hasta hablando con mi amiga y un día nosotros dice ¿por qué no? ¿por qué no abrir un una taller, un concepto nuevo? Que aquí en Marbella no está, solo tiendas y galerías separadas y nosotros Conjunto el proyecto Como una galería de arte y un showroom Porque todos los productos Aquí en la tienda Son hechos hecho de mano Y exclusivo y original Y bueno Nosotros estamos buscando para una local Y La más importante La local tiene mucho espacio de parking Porque Es muy importante es que Tú sabes que aquí en Marbella Es difícil para Decía, para sí, aparcar es complicado. Sí, muy complicado. Aquí complica. no hay problema, puedes Claro, aquí parcar, no hay problema, aquí tranquilo, muy tranquilo, todo, hay parking suficiente. Bueno, vamos a hablar, si <risa> te parece, de tu colección, porque tienes artículos nuevos que nunca había visto, uh -huh. como es el leopardo, y bueno, me gustaría que me definieras un poco más lo que podemos encontrar aquí, en, en la galería, uh -huh. y porque es, es, es también una boutique llena de cosas de arte complementos y de todo sí. pero vamos a hablar un poco de tus obras ok sí. Um, yo es un grande fan de cartier me encanta el joyería de cartier y uh, mi favorito animal es un leopardo y yo buscando por un leopardo por mucho tiempo y en un día yo encuentro esta leopardo y yo dice Ey, yo necesito una jaqueta de swarovski y bueno, eh, yo dis, di, dis, diseñ, diseñar, diseñas, diseñas eh, su jaqueta con los cristales de Swarovski en color claro y Black Diamond. Um, yo trabajo en él más de 100 horas. Cada día 12 horas para poner cada cristal una por una, con mucho un técnico muy complicado porque es muy claro, es muy delicado. También yo trabajo en su, ca, su caro, cara, cara, a uh, dos días para los lo detalles todo. Sí, sí, sí. Tienes todo? ¿Tienes sí, todo él, él tiene 42 mil piedras de Swarovski en total sí mucho mucho una por una y eso me encanta es muy precioso peso mucho peso mucho Pero bueno <risa> si está decorando cualquier espacio yo creo en cualquier sitio que esté decorando te cambia por completo oh. el... eso no sé si no. yo sabe que su dueño es aquí eh, él, él está esperando por su dueño necesito una casa grande con una muy fuerte luz solo él en una, en una uh -huh. muero, muero one sí, wall. Un mueble bonito, <coughs> sí, en, es precioso. Mucha fuerza. pues yo sí. creo que te va a dar también mucha suerte aquí para local, ¿eh? Sí. Porque tiene una cara como, ¿sabes? Diciendo aquí estoy yo. Yeah. ¿sabes? Aquí, exactamente, exactamente. <risa> <todo. Es> precioso, <risa> una, sí, una. sí, Pero además, fíjate todas las piezas tan bonitas que tiene, que tiene aquí como un Buda. Eh. esto Buda se llama urna. <coughs> Y en, um, <coughs> perdona, el Buda tiene una energía que cuando tú rub the belly, ¿cómo se llama? Toga la barriga. Toda la barriga, claro, eh, tú recibes fortuna. Por eso el, esta pieza tiene muchos dólares wow. en su... Sí, sí, su vestido, eh. Sí. Está el vestido. Eh, exacto, ¿Tienes? exacto. Vamos a tocar la barriga por si acaso. <risa> sí. Sí, hay que venir a la tienda a tocar la barriguita del Buda, eh. Sí, sí, sí, y, sí. Bueno, además otras piezas muy originales, porque. Sí, pero sí, el eh, Christian Louboutin. Es una diseño, diseño, diseñadora, de, un uh, designer. Eh, tiene zapatos, la más famosa de Red Soul Bottom Shoes. Eh, y yo siempre tengo una sueña para comprar una par de zapatos. Pero son muy caros. Y yo dije, ok, bueno, yo comprar una, un one pair. Eh, es, son más de mil euros sin piedras y yo es como la princesa, los, los zapatos de una princesa y el, el piedra yo uh, elegir de Swarovski es una piedra como un efecto de rainbow y yo poner todos los cristales muy pequeños, un tamaño muy pequeño ...y en estos zapato para eh, dar el efecto que tienes ahora... ...porque si poner más grandes no es tan bonito... ...es mucho más trabajo... Eh, ...yo trabajo casi dos semanas en esta pared... Para poner resultados maravilloso Mira sí. el tacón, hasta el tacón que es de aguja, un tacón de aguja. Mira el zapato que da, que es una, una joya. Sí, es. es que cada cosa es una joya. Sí, estos zapatos es para cole, no, no especial, para, no <risa> es para imponer in, in, sí, en el armario, es, con, <risa> para, <risa> es co, co, como collectible. Uh -huh. Todas las cosas tiene un certificado y un número, también para col, col, col, uh, ¿Coleccionistas, claro? Para cole coleccionistas, sí, sí, sí, sí, sí absoluto. Es una maravilla, es una maravilla. El color eh, se llama eh, como una rainbow efecto, porque es, parece muchos colores. Sí, bueno, se ve como champán, dorado, se ve claro. de todo. Sí. sí, y para ti quizás es tu pieza preferida, ¿no? Porque por el recuerdo de haber querido tener siempre unos zapatos así, ¿no? Sí. Es casi tu pieza preferida favorita sí ¿no? Oh, ¿no? Me, yo sí, oh. mi ojo siempre se enamoraron cuando yo he hecho cosas con bría ahí, uh -huh. como otras piezas que tienes ahí como un perrito también muy bonito Nancy tienes ahí un pe es un perrito no sí es sí es porque un... aquí hay muchos amantes también de los animales entonces fijaros también eh, es un perrito precioso mira ve también sí. bonito es inspired by un artista, el artista de, de Balloon Dog, es un artista de Holanda y yo quiero hacer una pieza uh, para dedicarte, eh, es un or original pieza de, de él, del artista, pero yo quiero poner los cristales de Swarovski en una pieza porque me parece muy bonito. Ver, es, mucho más. Sí, eso es mucho más bonito claro uh -huh. que sí y luego vemos he dicho que hay también la tienda aparte de pues toda esta colección de arte los cuadros que también bueno fijaros qué que cuadros más bonitos tiene uh -huh. ¿eh? yo ya conocí algunos de tus obras en otra galería pero ahora al tenerlo tú aquí como que se ve mejor porque sí. se ve como más exclusivo y, sí. y te paras mucho más la mirada te atrae, ¿no? Uh -huh, te atrae uh -huh. la mirada que lo vea, ¿no? Y qué sí. cosa muy bonita. ¿Quieres, quieres explicarme alguno sí, de ellos? Sí, yo, los, los cuadros son también comisiones. Yo puedo trabajar en, en comisiones de, si una cole cole collector quiere un pieza original, puedes un portrait o, o algo de su favorite car. Billete, sí, sí. Y estas tienen números también. Estas tienen un cinco piezas en todo el mundo. Si los cinco son vendidos, no tiene más. O son también únicos. Todo tiene certificado y original de Swarovski. Con piedras de Swarovski. Y el, el ¿tú recuerdo el grande? Passion for Fashion. Claro. Está vendido. Oh, okay. y oh, bueno. Sí, y ahora en, hay uh, making una otra con un color plata y negro claro, yo te estaba comentando antes que pues el extranjero invierte mucho en arte le gusta mucho sí. hacer inversiones en vez de guardar el dinero en el banco pues eh, comprar una obra de arte luego se revaloriza más que el dinero que te deja el banco entonces sí, es muy importante claro. la gente ahora pues compra mucho sí, arte, el, ¿no? el arte siempre es su, subir en valor claro. siempre y también mi nombre porque ahora tengo dos uh, pos, uh, oportunidades Uh, yo tengo una exhibición en Paris uh, con el uh, grande grupo de artistas, uh, canta, cantantes hip-hop, uh -huh. Wu-Tang Clan. Y esta pieza es en el todo el mundo, en un, en un uh, libre de collectible de Wu-Tang Clan. Y también una galería de New York tiene una obra de, de, de yo, de Lala, ¿Tú nombre? de mi nombre y en diciembre yo ir para miami para spectrum miami es un grande evento de arte miami, eh, en miami en un una exhibición uh -huh. del Ar bueno. Ar sí. Un artista que va subiendo subiendo subiendo claro. a lo más alto me alegro mucho y luego pues eh, decíamos que la tienda eh, también eh, es un lugar donde exponer, pero también tus obras también se venden mucho por internet. Sí, eh, sí, sí, la tienda, la, la otra parte de, del showroom tiene un parte de comercial, eh, comercial también con cosas de hecho a mano, por ejemplo, para un público, por todo, un precio por todo. Estas no son los originales cristales de Swarovski. Son una, una piedra de cristal con buena auto alta Y también todo hecho mano. <risa> y um, son de zapatos, de joverías, de ropas, bikinis, todo. Y ahora está nosotros, yo y Coles, eh, está ne negociando con una company de rental cars para hacer un coche. Eh, con cristales eh, el, el dueño está a de decir, decir si él quiere Swarovski o un, pie, un piedra normal porque el diferencia de precio es muy muy grande y él quiere um, el chico quiere alquilar este coche en Marbella con todas piedras de Swarovski, so, y Muy y pronto. estamos en Puerto Banús, simulando sí, por aquí. Claro. Muy pronto nosotros va a tener en Marbella aquí una coche de, de Swarovski mm. con piedras llena de Swarovski. Está está en proceso. Bueno, ya vios. Que te atreves con todo, no tienes impedimento a nada, todo es muy atrevida. Tú puedes poner cristales en todo, no hay un limitation in your imaginación. No, hay una limitación. Cada, cada cosa, ¿eh? cada Entonces, cosa. Y bueno, tenemos que hablar eh, también, no quiero que se me olvide, de tu taller. Porque la persona a lo mejor que diga, no, eso es imposible. No puede estar poniendo piedrecita, piedrecita, una a una. Pues puede venir a, a, a que te vean aquí trabajar en tu taller. Sí. Que tienes un taller que aquí mismo haces tus piezas Sí, nosotros, yo y Cristina cols mi socio, eh, nosotros hacer aquí una producción en el taller. Si, por ejemplo, a la cliente quieres hacer otra color o una cosa personalizado no necesito comprar inmediatamente aquí puedes comprar en una otra tienda no sé no importa qué tienda es nosotros uh, mirando el producto eh, y el cliente um, Choose se elegir el, el color y nosotros hacer el producto aquí en el taller. Claro, por ejemplo, un teléfono sí. móvil. Hay gente claro. que dice, ah, pues yo quiero decorar mi móvil, quiero tenerlo sí. personalizado, incluso sí. con el nombre. Pero en Barosky, claro. pues puede puede venir aquí. Sí. Que son, no, no existe en otro lugar. Yo creo que es la única tienda. No, Barosky, sí, sí, sí, sí. No aquí visto. en Marbella sí es, sí, no, no. Nosotros ah, sí somos la única. Sí sí, sí, sí, sí. Es muy importante. Vamos a recordar ahora la dirección donde está ahí. Uh -huh. Pues página web para la persona que no estén viendo que sepa dónde si sí, la página la página web sin construction eh, se llama lala dot com y creo que en un mes está casi listo porque yo nosotros quiero una página muy muy sí, bonito claro, completo claro. muy yeah, es muy importante y también el página es eh, tú puedes Elegir todos los productos custom, custom, Customized eh, De aquí en todo el mundo En todo el mundo sí. Muy bien, bueno pues te felicito una vez más. Nos ha faltado tu socia, que ya la entrevistaremos, porque, bueno, aunque lo hemos eh, firmado, para que se pueda apreciar todo lo que tenemos aquí, que ya he dicho, desde un sombrero, una gorra. Eh, por cierto, ¿qué es esto que estoy viendo ahí? ¿Qué es esto para sujetar el móvil? Explícame, y sí. si, Que no... esta pieza, que no la habíamos esto visto se antes? se llama un pop, pop socket. Ajá. Eh, es para poner atrás del móvil, uh -huh. porque muchas veces cuando... ¿Se dedica y Tú poner en tu la móvil el móvil es aquí y necesitas solamente tu, con eso. exacta y Me parece que tienes una sortija puesta sí claro sí claro bonito, es, es un detalle pequeñito pero muy importante no, claro que sí sí es, nos hace un servicio además muy bonito muy muy práctico pues también verdad. también para poner en la mesa Ajá. tu móvil se eh, Ah, ¿se queda ahí sujeto? Sí. Sí, Increíble. es un exactamente? Es un pequeño coso, pero bueno, y las zapatillas, es que es que, que menciona tantas cosas bonitas que mejor que se pase la gente que no esté viendo, que se pasen por la tienda y que lo vean en persona. Sí. Tanto las gorritas como los zapatos, que se lo prueben, que lo vean, porque hay que venir, hay que venir a ver Necesito que venir. Sí, sí los or, los horas. Ah, el volante, espérate que sí. el volante que nos vamos en el coche ya, vamos. <risa> <risa> es para el volante sí, del sí, coche, sí, eh. Sí, mucho Brío. No visto mucho frío <risa> eh, los, los, del lunes hasta viernes de las 10 de la mañana hasta las 2 ¿Sí? eh, cerramos por siesta y 5 de la 9 abierto otra vez sí pues estupendo ya sabéis pasarlo por aquí por Montevillarri, además se ve desde la carretera y no yo creo que no tiene pérdida no poner navegado a te trae aquí no sí. hay otra galería la salida de Diana Park uh -huh. e inmediatamente por Montevillarri, la derecho y ya estamos aquí <risa> felicidades Fran, <si> eres una <risa> gran artista gracias <risa> Lena poderosas son dos mujeres creativas dos mujeres con ingenio simpatía y que de ellos nace esta firma que es lala y coles y la tenemos aquí justamente en monteviar y en términos ya municipal de estepona bueno como decían los alcaldes en el triángulo Marbella benaví estepona y que aquí vemos toda su creación todo lo que ellos se hacen crean está aquí gran parte de ello y que bueno pues queríamos felicitar hoy a las dos juntas a las dos socias que además se llevan muy bien y como decía la canción una morena y una rubia <risa> bueno pues vamos primero eh, felicitaros por este gracias. por este nuevo negocio que habéis sido muy valientes eh, muy valientes así que felicidad a los dos tanto gracias. Bueno, así como a ti. gracias bueno cuéntame un poquito cómo es tu trabajo el día a día porque te hemos visto en el taller te hemos cogido infraganti eh, con tu trabajo y vemos que bueno que el resultado es precioso pero cómo es trabajar con estas piezas únicas cómo es tu trabajo en eh, sí. bueno es un trabajo que no cuesta hacerlo porque es algo que me encanta me siento súper identificada con la personalidad mía eh, vengo siempre súper motivada porque eso de darle un toque diferente especial brillante a todo lo que son artículos, ropa, zapatos, eh, me encanta. Así que lo hago siempre con mucha gana, con todo mi corazón, con todo el amor. Y bueno, es un trabajo duro porque son muchas horas estar, estando sentada, duele mucho la espalda, la vista. Entonces, bueno, es duro, pero mientras que se haga con... ...con pasión, mm -hmm. con el corazón... ...entonces todo... ...todo surge... ...bien... Sí, Entonces. ...que es para vosotros una satisfacción muy grande... ...ver eh, cómo cuando alguien se prueba... ...ya sea una niña, un adolescente... ...o una mujer al fin y al cabo... Eh, ...cómo se realza con estas prendas... ...ya sea un zapato, un complemento... ...cómo es ver esa cara cuando se miran al espejo... ...cuando se prueban algo de lo que hay aquí en vuestra boutique... ...cómo es la reacción... Pues no lo sé, yo me siento muy, no sé, eso de cuando haces algo que lo ves y el resultado es fantástico y lo ves que tú, que lo has hecho tú, te sientes orgullosa ¿no? yeah. de tu trabajo, te sientes realizada, yo me siento realizada con algo que estoy haciendo que me encanta y que veo que el resultado para mí y para todo el mundo es especial, es bonito. Bueno, quiero, voy quiero preguntar, esta pregunta es para las dos. Cuando habéis pensado en la firma, en la marca eh, de Lala y Coles, eh, ¿habéis eh, pensado para qué tipo de mujer, para qué tipo de persona, sea de la edad que sea, habíais pensado antes a qué tipo de persona queríais vestir, para qué está enfocado esos artículos, ya sea complemento, o sea ropa o arte? Empezamos por ti, Nancy. Ok, sí, es por todo. Para mí, <coughs> yo parezco por toda la... El tipo de gente, porque tengo un, un clase de precios también por tipo, por el tipo de gente, eh, hay, hay posibilidades con llena, con, con, con brillantes o poquito. Mm -hmm. Que, que Chris no vaya definiendo el tipo de persona para qué tipo de persona qué habías pensado en tu mente ¿Qué, qué, cómo habías visto a esa persona ya con estas, con estas cosas eh, bueno yo realmente a lo que miro, realmente me miro a mí es verdad que el brillo o gusta o no gusta están esos dos tipos de personas. Realmente todo lo que hacemos es para toda la persona. También tenemos la oportunidad, como somos taller, cualquier persona podría traer algún complemento suyo porque podemos llenarlo todo de brillo o poner solo algunos, detall algunos detallitos. Entonces damos la opción a que los clientes vengan y puedan decorar eso a su estilo mismo. Realmente yo, como te digo antes, me siento súper identificada. A mí me encanta... Entonces, también tengo en la cabeza que a todo el mundo le va a gustar. ¿no? Pero bueno, ya te digo, el brillo o gusta o no gusta, pero aquí podemos dar siempre un toquecito, más toquecito, depende de lo que la gente venga buscando a mí me llevaba mucho la atención cuando hacía esta pregunta era también porque eh, veo estas fardas para niñas y tal sí. y ellas que cuando somos niñas no estamos en sí. ese mundo que como princesa no es sí. como entrar en otro mundo y sentirte no. pues bien no porque esto te realza y te sientes como muy bien no como una princesa como la expresión no sí, pero es, de mujer misma también hay que sentirse como una princesa claro que sí. yo me siento como una princesa mira nosotros nosotros días que tú no estabas en otro no, no podías estar aquí ese día pero nosotros probándonos gafas y probándonos corona sí, y que y no hemos pasado muy bien porque sí, no sí. hemos sentido tan a gusto con esas coronas verdad Ana sí sí sí sí es, idea, ¿no? es como una princesa eh tú sí, sí. sientes de dentro de tu ¿Y porque, cuerpo y, ¿y no? yo soy la reina de mi casa ¿no? exactamente, exactamente. que me lo discute que me sí, va a discutir eso de tal manera también bueno tenemos ropas con brillo hacemos zapatos hacemos decoración gafas, artículos de teléfono nos dedicamos un poco a, a hacerlo todo para decorarte tu casa como tu coche o como tu, tu ropa, tus complementos entonces estamos abiertos a un mercado un poco ¿no? amplio Sí. Pero la verdad que soy maravillosa las dos, ¿eh? como persona y trabajando como artista, de verdad, es que no os va este tipo de, de, de estilo, sí. oh, representa muchísimo a las sí. dos ¿eh? y la verdad que estoy encantada de estar aquí. Vamos a recordar una vez más dónde se pueden adquirir, aparte de venir aquí a vuestra boutique sí. de arte, aparte, dónde se pueden adquirir, eh? está a la venta en otro sitio, cómo se pueden adquirir... Eh? Bueno, nosotros aparte de estar aquí todos los días de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 9 de la noche, eh, los sábados estamos para abrir solo por la, man, por la mañana con horario de 9 a 3 de la tarde, luego también vamos a hacer, estamos pendientes de abrir nuestra página web, ...para hacer ventas sí. por toda España... ...igualmente por Facebook... ...ya vamos a empezar también a poner todos nuestros productos... ...para, para que gente de Benalmádena... ...o todo lo que es toda la costa... ...Algeciras, Cádiz, todo lo que tengamos... ...que llega al mundo entero, eh... Ahí sí. está. ...podamos dar la facilidad a X personas... ...que no se puedan desplazar aquí... Sí, que... ...tenemos muchos proyectos... ...tenemos muchas... ...pero bueno, acabamos de empezar... ...y vamos poco a poco poco a poco y poco a poco vamos a ofrecer más productos y a ver qué tal. Bueno, Nancy, yo sé que tenéis muy buena clientela, que los otros días me he pasado por aquí y justo cuando salía he visto caras muy conocidas, sí. eh, muy, no vamos a mencionar nombre, pero sí de sí. muy alto nivel sí. y que, bueno, pues valora mucho estas cosas. Y sí, ella es enamorada de la tienda, enamorado y ella canta mucho de Bling, <risa> también el arte, esta felic felicidad es a nosotros y es un cliente regular ahora. Viene mucho. Claro. Sí, sí, sí. Y de verdad, deseo muchísimo éxito con los mereceis porque soy trabajadora, luchadora, creativa, y eso hay que valorarlo. Así que, de verdad, enhorabuena Gracias. y a, a triunfar. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.